Thank <laughs> you. Bueno, pues después de esta pausa publicitaria que hemos hecho, vamos a continuar con el programa, con el espacio y acabamos de despedir que se tenía que marchar a Gabriel, que es una gran persona y nos ha encantado entrevistarlo pero bueno, menos mal que tenemos todavía aquí a Lucía, porque ahora vamos a hablar un poco también, aunque ya hablaremos en otros programas más largo entendido pero sí, por ejemplo, que hemos hecho como una clase ...y hemos meditado sobre las palabras... ...todas las cosas que se han dicho... ...pero también lo que es la nutrición... ...que muchas veces decimos... ...somos lo que comemos... ...la verdad es que empezar la mañana... ...empezar bien, con un buen desayuno... ...por lo que pueda venir durante el día... ...para el trabajo, para soportar, aguantar... ...¿no?, todas las referencias de la vida... ...y nosotros pues eh, lo hemos puesto en práctica también... ...¿no?, y estos desayunos que están aquí en la Papandela... ...desde hace ya un tiempo, ¿no?, que ya que hay que cambiar el horario... ...pues hay que adaptarse, ¿no?, y me ha parecido una buena iniciativa... Y y Te quiero dar por ello la enhorabuena en primer lugar, Lucía, porque la verdad es que esta iniciativa es muy importante. Y ya que mm. hemos hablado de que somos lo que comemos y tenemos que estar también fuertes y nutrirnos bien, no, no salir sí. a la carrera con los problemas y la mochila cargada, ¿no? El este lastre, ¿no? Sí. Entonces, vamos a descargar, como hemos hecho aquí, para también nutrirnos, ¿no? Sí. Y vamos a hablar de estos productos, ¿no? Que has utilizado, que esos están al servicio de todo el mundo. No es que lo hayas preparado tú especialmente para el programa en sí, ¿no? Sino no. que eso lo tienes en carta y. Vamos a hablar de cómo tuviste esa iniciativa y cómo se van a desarrollar de aquí en adelante o desde que se inauguró este tema de los desayunos en tu casa, aquí en La Papandela. Muy bien, eh, pues uh, se empezó a, a, empezamos a pensar en servir de desayuno, claro, con el cambio de horario, nos limitaron los horarios, el, la hora de cierre por la noche, entonces para eh, siempre lo mismo, mantener a todo el equipo, animar, eh, nos hemos reinventado y hemos introducido el desayuno que yo confieso que siempre me ha gustado la idea de desayuno porque sí que creo que el desayuno es parte muy importante de, eh, del día ¿no? es la forma que, que con lo cual empieza el día y te pone en marcha y es verdad que todo el mundo va muy deprisa por la mañana pero últimamente hemos tenido este parón ¿no? algo <ríe> superior a nuestra voluntad nos ha parado entonces yo creo que eh, es una oportunidad que hemos tenido todos para mirar también y controlar lo que comemos cómo comemos entonces el desayuno es parte fundamental para conseguir la felicidad no lo decimos así, así para que entienda el desayuno luego cada uno a su gusto su medida y aquí en la papadela hemos empezado bueno primero Hoy llueve, pero normalmente podemos seguir disfrutando de esta terracita tan agradable cerca del mar, en el exterior, con el sol, que en invierno, tú sabes que aquí en la costa tenemos la suerte Normal. enorme de vivir en un sitio donde siempre o casi siempre hay sol. Entonces, esto por empezar. Eh, desayuno, eh, hemos pensado un poco en todas las necesidades, ¿no? Desde el tradicional, croissanes normales e integrales acompañados eh, con mantequilla, mermelada o Nutella ¿m? para la que le gusta más dulce. Luego pan, luego tenemos pan con uh, tomate y le podemos añadir jamón o queso o simplemente tomate aceite de oliva el pan eh, blanco y también uh, un pan uh, más de um, semilla más natural vale y tenemos una tostada muy interesante con um, aguacate guacamole y salmón para los que les guste algo un poquito más uh, fuertecito y um, yogur natural claro con fruto de bosque y normalmente también nos gusta mmm, introducir cosas más naturales posible hacemos un pudding de chía que está realmente bueno y qué más uh, tortillas tortillas bueno la llamamos omelette que es una tortilla francesa exactamente ¿no? um, una tortilla sí. a la francesa y bueno que me, eh, eh, quiero mencionar que antes que se me olvide que Yo, por ejemplo, he optado por la focaccia, que, sí. que ha sido más sí. original esa la con focaccia, porque el pan es verdad que es lo más tradicional, ¿no? Que también Exacto. ha habido el, el pan sí. de diferentes tipos, ¿no? Pero la focaccia me ha encantado. Te ha gustado, sí. Sí, sí, muy bien. Sí, no, eso porque nuestros chefs así se, se divierten eh, uh -huh. a preparar cositas especiales. La focaccia es algo tradicional, muy, muy italiano, que, por cierto, servimos también en la hora del aperitivo, que tenemos también, en intentado, introducido este año de 5 a 8. Eh, preparamos pequeña hace parte de las tapas famosas que nosotros preparamos el estilo italiano ¿vale? la famosa focaccia cada Buenísimo. día hacen una diferente si tú me dices Ay. cuál hay hoy pues no lo sé, lo tengo que preguntar primero y luego con aceituna eh, simplemente con um, eh, hierbas así para añadirle sabor bueno, un poquito de todo bueno y he visto Hasta que tú has terminado con, con un yogur con frutas sí. frutos rojos, sí. cuéntame porque esto para sí. finalizar un desayuno con ese un lujo, ¿eh? Sí, este, en este caso era yogur natural eh, con fruto de bosque y un poquito de chía por encima mm. así para darle el toquecito más natural posible y eso lo tenemos siempre y también preparamos el pudín de chía eh, mezclado con uh, leche de almendra muy muy muy natural y se, se espera un poquito que esto vaya que la chía vaya mmm, cogiendo más cuerpo vale una, se hace como una gelatina y se hace cuando es sólido que se sirve no añadimos fruto de bosque naturales obviamente Qué Eso... maravilla la verdad es que ha sido un desayuno perfecto Exacto. en el cual también hoy día ahora que es la época de las naranjas uh -huh. que acaba de empezar hace poco y, y siempre voy a decir que la vitamina C nos viene muy bien para prevenir los, eh, los resfriados sí. y todo lo que tenga la vitamina para el cuerpo con el sol Sí. y la, el zumo de naranja que tiene vitamina C y un poco de sol, yo creo que eso nos va a ayudar mucho a la defensa y aquí tenéis unos zumos naturales 100% sí. natural de naranja comprar en el mercado, que me ha encantado <risa> sí, zumo de naranja natural es fundamental en el desayuno mm. um, aparte hemos pensado también darle otro toque un poquito especial al desayuno, preparando agua ¿Mm? tenemos unas contenedores así de agua y le ponemos le añadimos eh, hierbas ¿Arobáticas? menta pepino aromas para que tengan Ay, aromas bueno. y eso te aseguro que es una delicia y también para el cuerpo muy bueno de claro sí. refrescante depurante de y, todo porque sí, mira que bebe agua sola como Lo, como aburrido sí. así que uh, exactamente exactamente y hay que beber mucha agua ¿eh? eso sí entonces eso también ¿Que es que somos importante. agua es que la mayoría sí. que tenemos esa agua sí. y por eso es tan importante el agua. Eh, eh, los zumos ahora es el tiempo de las naranjas, de la mandarina, entonces sí, todo lo que podemos ofrecer, fresco, como tú has dicho, comprado en el mercado. Uh -huh. eh, es esto. Intentamos así captar uh, la gente que hace deporte por la mañana, luego se para, quiere comer algo o simplemente uno que es, tiene tiempo dice voy a desayunar, me apetece algo diferente, que vengan a probar nuestro desayuno claro, en la bopardela. Ten en cuenta que hay personas que luego no tienen tiempo para un almuerzo, entonces hace como un desayuno, almuerzo, y luego ya a las seis de la tarde y tal, pues comen, ¿no? Que quedamos en Puerto Banús, yo muchas veces he pasado por aquí, por la Pabandela, y he visto comiendo gente, comiendo sí. a las seis de la tarde, pero no solamente ahora en la pandemia, sí. sino antes, ¿no? Años sí. atrás, ¿no? Y es que es verdad que mucha gente ahí tiene esa mentalidad, ¿no? Sí, sí, no, no olvidamos que aquí en Puerto Banús tenemos un público, mucho público extranjero. Eh, mm. Ahora con la pandemia, también uh, italianos y españoles nos están Estamos un poquito adaptando a este nuevo horario, ¿no? Pero, pero sí, sí, y, y a la mañana también. Si empezamos los desayunos desde las 10 de la mañana, a las 11 y media podemos tener um, gente queriendo comer, comer. Y por supuesto, la cocina está ya preparada y le servimos de comer. Es una cuestión, como tú, como hablábamos antes, eh, fuera de las sin cámaras, hablábamos de eso. Es un poco reeducar al cliente, ¿no? Y reeducarnos a nosotros también de forma distinta. En este caso, estamos casi obligados. Pero no viene mal hacer este cambio. Poner un buen desayuno más temprano, mmm, adelanta la comida, adelanta la cena. Te vas a dormir un poquito más livianito, ¿no? Eh, a la mañana te despierta mucho mejor y quizá tienes tiempo para practicar yoga, ¿no? También. <risa> Estupendo, un poquito de todo sabiéndonos programar bien. Bueno, pues vamos ahora a publicidad. Lucía, tú no te me vayas porque tenemos que seguir con el programa después bien. de la publicidad.